La barriada malagueña conocida popularmente como Palma Palmilla, se encuentra al norte de la ciudad con una superficie de 2,33 kilómetros cuadrados. En realidad, no existe el barrio con el nombre de Palma Palmilla, este nombre se toma popularmente por los medios de comunicación, vecindario y resto de malagueños y hace referencia al distrito municipal número 5 Palma Palmilla. El distrito municipal de Palma Palmilla está integrado por 14 barrios. 26 de febrero, 503 viviendas, 720 viviendas, una parte del barrio Arroyo de Los Ángeles, La Palma, La Palmilla, La Roca, La Rosaleda, Las Erizas, Las Vierreinas, Martíricos, Parque Las Vierreinas, Vierreina y Vierreina Alta. Lo que los vecinos y resto de malagueños conocen como Palma-Palmilla, en realidad hacen referencia a una parte del distrito municipal de Palma-Palmilla, que a su vez es la zona considerada de exclusión social, barrios marginados o barrios ignorados. Estos barrios de exclusión social, que son siete, son los siguientes barrios. 26 de febrero, 503 viviendas, 720 viviendas, La Palma, La Palmilla, La Virreina y Virreina Alta, estos siete barrios están compuestos por unas 15.000 personas aproximadamente. Estos siete barrios es a menudo utilizado por el Ayuntamiento de Málaga como juego de palabras para dar a entender a los malagueños las inversiones que se realizan en Palma Palmilla. Es habitual ver en los medios de comunicación y en los presupuestos municipales donde se dice un millón de euros para Palma Palmilla. En realidad, el millón de euros se destinan al distrito municipal de Palma Palmilla, siendo la inversión en los siete barrios marginados de ceros euros. La opinión pública malagueña tiene una creencia distorsionada de la realidad de Palma Palmilla, creyendo que es el barrio donde más inversiones se realizan, de ahí el concepto que se tiene de Palma Palmilla hacia sus vecinos. Son marginados porque quieren o frases similares.